tener, Poder, tenemos más bien que mantener nuestra frente en alto, nuestra moral en alto, porque nosotros tenemos algo que legitima nuestro proceso y es la razón podremos no ser ahora la mayoría pero eso no deslegitima que tengamos la razón y la, y la solvencia para hablar por este pueblo también y para salir al encuentro de ese pueblo y para sumarnos y acompañar a ese pueblo también en la conquista de sus propias luchas. Este FMLN es un parlante más, es un vocero más de quienes en minoría, en esta sociedad también, eh, se sienten de alguna manera eh, con esos, esos temores propios pues, de, de, un, de un aparato de gobierno con una, una, digamos, persecución selectiva. Ahora solamente para marcar precedentes, como quien dicen, si ustedes siguen en esto, miren lo que les va a pasar, entonces no hay que dejarnos atemorizar, este, hay que salir y, y, y este FMLN, hay que decirlo con propiedad, este 15 de septiembre se suma a, a la marcha junto al pueblo. Este 15 de septiembre el FMLN va a salir y no hay quien nos diga a nosotros, o sea, es lo, lo más chabacán que, que yo he podido escuchar, disculpenme, no le puedo decir con palabras más eh, diferentes, o sea, no podemos permitir que ningún charlatán nos venga a decir si nosotros nos vestimos o no nos vestimos del color rojo para salir a las calles a marchar y acompañar al pueblo. No tienen ningún tipo de autoridad para decirlo, y mucho menos nosotros, como para asumir de que, o sea... Un, un tipo como ese nos va a venir a decir qué es lo que vamos a hacer. Este 15 de septiembre el FBLN va a marchar y cierro diciéndole a todos nuestros militantes que están invitados, invitadas, convocados también, para que nos sumemos a este gran esfuerzo de, de ir al, al, al, a las calles junto al pueblo.